Muy buenas tardes amigos y bienvenidos una vez más a En Busca de la Verdad. Pues para los que estéis aquí en España, es un, ha sido un puente muy largo, ¿no? Viernes, sábado y domingo, festivo de descanso, así que espero que hayáis disfrutado. Yo la verdad es que ha habido un día ahí en medio, que he, he descansado también y he estado haciendo pues bueno, otras, otras cosas diferentes. Pues bien, estamos aquí con este título, Homo Capensis, la verdad, sin fantasías, lo que muchos no saben o muchos quieren hacerte creer. Vamos a ver, a raíz de un correo que me ha enviado pues uno de vosotros, me ha preguntado, Rafa, ¿cómo puede ser eh, con esto que estás hablando de...? de vaya, en la cuerdita esta se me pone para adelante. Eh, esto que estás hablando en relación a la mm, crisis, crisis, mundial, y cómo puede ser que el homo capensis, y yo ya ahí me he quedado flipando, el homo capensis eh, esté dominando el planeta. Aquí ya es donde me he quedado alucinando, y entonces rápidamente he buscado, pues, lo que este, este amigo me ha ido indicando. Bueno el homo capensis estamos hablando del hombre de bosco el hombre de bosco ¿eh? el hombre de bosco pues bueno es un tipo de homínido que se basó pues, en un cráneo que se descubrió en el año 1913 en sudáfrica se sabe que la interpretación es muy polémica y que eh, Originalmente, en un principio, se creía que era mayor de nuestra capacidad craneal de hasta un 30%. ¿eh? ¿Y que sería mayor que nuestra capacidad craneal? Bueno, yo como he visto eso... Pues vaya, me están hablando por el WhatsApp. Bueno... Eh lo que estaba diciendo, me he tomado la molestia, pues bueno, pues aquí, pues bueno, de, de coger apuntes ¿sí? y de coger pues fotocopias, trabajos antiguos de la universidad, cosas nuevas que he podido bajar, en fin, ¿no? Y, no, esto es un ejemplo, ¿no? Esto es un ejemplo de tantas cosas que llevo aquí y que me he podido tragar en estos días y refrescar la memoria. ¿sí? Incluso en los procesos evolutivos del ser humano. Y el Homo capensis no existe. El hombre de Bosco, el Homo capensis, que se desestimó esta, esta terminología porque lo que se descubrió fue un homínido, un ser humano moderno, de entre 10 y mil años. Evidentemente eh, no se pudo datar en aquel momento, en el 1913, pero posteriormente se ha datado y de hecho se han descubierto más cráneos del hombre de Bosco. Han habido más cráneos del hombre de Bosco, pero solo hay uno que es este, solo uno, que presenta una pequeña anomalía, es decir, que su cráneo, esta zona, no nos vamos a poner con eh, nombres técnicos, vale porque he visto vídeos por ahí que quieren dar una serie de nombres técnicos para hacer ver que saben, y yo no sé mucho, pero de arqueología sé un puñado, como se suele decir aquí en España. Pues bueno, esta, esta medida del cráneo es un poquito alargada. Con lo cual sí presenta una anomalía por el grosor de las paredes craneales. El grosor de las paredes craneales. Claro, esto en los años 2000 se estuvo investigando, este cráneo, conjuntamente con otros cráneos de la zona. Y se compararon. Pero ojo, hay que tener en cuenta que el hombre de Boskop, que sería mal llamado Homo capensis, ¿vale?, eh, solamente se, eh, se hallaron huesos fragmentos es decir un trozo de cráneo un trozo de aquí de esta zona de la cara un trozo de mandíbula y a partir de ahí en el 1913 que esto no estaba avanzado lo que es eh, el, el poder determinar cuál era el volumen craneal de ese ser empezaron a especular porque tampoco tenían un Gran avance en conocimiento. Sí, pero espérate, porque luego vamos a hablar de la dominación mundial y todo esto. Voy a ir todo lo rápido posible y no me voy a entretener. Pues bueno, eh, este cráneo es único. No hay más cráneos así. Hay hombres de Bosco, pero que corresponden a la misma época. Y de hecho, hasta hace bien poquito, se han ido desenterrando fósiles que luego pregunto yo una cosa, si los teóricos de la conspiración dicen que no existen los fósiles, ¿por qué se le hace caso a este fósil? Digo yo, que todos son los fósiles están fabricados y son mentiras los fabrican en China. Entonces, ¿por qué se le hace caso a este fósil? Pero bueno, vamos a seguir porque la, la, la teoría de la conspiración lo único que pretende, y ojo, yo creo en ovnis, creo en extraterrestres, pero... Una cosa es la investigación, otra cosa es algo que no corresponde. La conspira-noya, no la conspiración, la conspira-noya, ¿vale? Como la paranoia, todo lo que acaba en noya es algo fuera de lo normal. Y a veces puede llegar a ser una patología esto, ¿eh? cuidado porque hay gente que está muy obsesionada con estas cosas y hay que tener los pies en el suelo, hay que vivir, hay que comer, hay que en fin, hay que pagar la luz, hay que hacer cosas en la vida y que esto que decimos aquí, pues bueno, te puede entretener más o menos, pero hay que mmm, tocar con los pies en el suelo y ver, ¿no? diferenciar, pues aquí hablan fantasía y en el otro lado pues no hablan fantasía. Bueno, esto cada uno que crea lo que, lo que quiera. Bueno, dicho esto, pues este cráneo eh, empezaron a decir que tenía 1.700, luego 1.200 eh, milímetros, eh, bueno, centímetros cúbicos. Eh, bueno, esto llegó un momento en que no sabían exactamente qué es lo que era. Pero luego ya con una serie de de investigaciones por parte del Museo Británico de Londres se llega a la determinación de que es un tipo de cráneo no es ni deformidad, es un tipo de cráneo que tienen los africanos en esa zona de Sudáfrica de hecho el cráneo que se halla es de un señor de hace 14, 10.000, 11.000 12.000 años, negro o sea no es ni blanco es negro, es un hombre moderno. Se sabe que hubieron diferentes especies, y los lo podemos sacar de aquí, o sea, de todos los esquemas evolutivos del mundo, de este planeta, ¿vale? Estos son apuntes, ¿eh? apuntes de universidad, que uno va, que uno viene, coge, hace fotocopias, en fin, y te tomas la molestia de hablar un poco de esto en condiciones. Sabemos que el, el Erectus y el Ergaster, pues tuvieron ahí un cruce, ¿eh? el Homo habilis, perdón, y el erectus, el habilis y el erectus, tuvieron pues, un cruce, ¿no? El, el Homo erectus sería asiático y el habilis sería africano. Entonces hubo un choque ahí, un, ¿eh? un, un, bueno, una mezcla, por decirlo así, entre el asiático, africano, del género Homo, que pertenecían al mismo tronco al mismo tronco ¿eh? evolutivo. Estamos hablando de entre 2,5 y 1,2 millones de años. Y esto es un, un cráneo de hace 14.000 años. O sea, Estamos hablando de un hombre moderno, una persona moderna, pero en África, no sé si os acordáis, que hay señores que son negros o negras y que tienen el cráneo pues, un poquito abultadito para atrás pero tienen la misma capacidad craneal. Si esto tuviese 2000 centímetros cúbicos, como se decía, uno de los problemas que estoy yo encontrando es que tendrían graves problemas en el cuello, sobre todo cervicales, deberían de tener una musculatura mucho mayor. Y los huesos, anatómicamente, los fragmentos que se han ido encontrando de este, de este homo, por decirlo así, el homocapensis, que no se utiliza ese término, eso se desestimó porque no es ninguna especie nueva, pues bueno, debería de tener, como he dicho, más musculatura, los huesos más robustos y todo lo que han ido descubriendo, que hay más fósiles de otros cuerpos, del mismo sitio y del mismo tipo, pues tienen los huesos igual que nosotros, con lo cual no solamente el cráneo determina si eres de la misma especie sino los huesos también determinan si eres de la misma especie. Se sabe que los huesos del neandertalensis, por ejemplo, pues eran similares al hombre moderno, pero eran pues más gruesos, ten, tenían otro grosor, tenían ciertas longitudes y sobre todo en, las, eh, en el tema de de las articulaciones tenían otro tipo de, de articulación más cerrada o más abierta, dependiendo el tipo. ¿vale? Y de hecho se sabe que anatómicamente un europeo y un chino, pues tú le miras el esqueleto y aunque son iguales, tienen pequeños rasgos óseos que determinan que somos algo, diferentes, algo pero algo me refiero a un 0,8 o a un 1% en relación el uno con el otro. El blanco a un negro, el negro a un oriental, en un oriental a un asiático, un asiático hindú o de Australia o americano. Es decir, tenemos entre el 0,7 y el 0,9, no llega al 1% de diferencia en nuestro cuerpo. De unos a otros. ¿Pero por qué? Pues por la geografía, por el clima, por muchas cosas. Porque unos son más altos, otros son más bajos. Es la tipología humana. Pues esto es lo que le pasa a el homo capensis. Yo cuando he visto que si es una especie de homínido que domina la Tierra, me he quedado a cuadros. Porque es un hombre moderno. Y todos lo atribuyen al homo capensis. El homo capensis no existe. Es una terminología errónea. Muchos pueden pensar ahora, bueno, sí, claro, por supuesto, dices eso porque la élite... No, dejémonos de élites. Una cosa es que todos sabemos, esto es cierto, que nuestros gobiernos podrían ser menos corruptos, que entre ellos se favorecen, que no luchan por la pobreza, combatir la pobreza. No, no luchan para combatir la pobreza, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero que todo esto sea eh, el, el mundo este reptiliano, vamos a ver, yo digo una cosa y ahora continúo con de dónde sale esta teoría. Yo digo una cosa, esto hace un flaco favor, y os lo digo de verdad, y hay que romper un poco todo esto, ¿eh? un flaco favor a la investigación ufológica, a la investigación del misterio. Si realmente un investigador no sabe lo que es esto, pues no lo sabe y no pasa nada. Y te tomas un café o te tomas una cerveza y aquí no ha pasado nada. El problema es cuando alguien quiere sacar sus propias teorías y engancharse a la espalda de gente que saca teorías y que no tienen ni puñetera idea tampoco de lo que están diciendo y de las teorías que han sacado estos conspiranoicos. O sea, es una pequeña conspiración que la convierten en una trilogía como El Señor de los Anillos. O sea, hay que tener mucho cuidado. Muchos dirán, bueno, sí, las cabezas alargadas de paracas, no mezcléis las cosas, porque las cabezas alargadas de paracas, entre las cabezas alargadas de paracas y las cabezas de este homo capensis, o, del, o el hombre de Boscot, hay más, más, ¿eh? más de 10 o mil años de diferencia. Eso de entrada, de entrada, o sea, así, a bote pronto. Y una cosa es la cultura mesoamericana, que estos señores genéticamente tenían una construcción ósea y una genética, y muy importante, la piel. La piel determina una línea genealógica perfectamente. La melanina, caballeros, la melanina. Una cosa es un tipo de homo, que era negro, se sabe que era negro, el tronco principal del ser humano. El tronco principal del, del ser humano era el, eh, el color negro, porque originamos de África. El hombre, la vida, origina de África. Y de ahí hay muchas ramificaciones. Sí es cierto que en este esquemita, que un día os lo colgaré, sí que hay interrogantes. Cuidado, pero no quiero... Que esto forme parte de la conspiración, porque si no, ¡buah! Esto se, se, puede, eh, se puede disparar como la pólvora. Hay diferentes homínidos que no tienen eh, una serie de evoluciones y no se sabe si se ha extinguido. Y no se sabe si realmente su origen es el que es. También hay que decir una cosa. La arqueología y la antropología a veces dan palos de ciego. Sí, pero se tienen que basar en cosas existentes. Si no, ¿en qué nos vamos a basar? ¿En un alienígena que no hemos visto en la puñetera vida y que no sabemos quién es? Nos tendremos que basar en lo que hay. Si es blanco y en botella, pues puede ser vino o puede ser leche, que es más blanca, ¿no? ¿O qué es lo que puede ser? Hay que actuar con la lógica. Pero esto es un grave problema. Es un grave problema. Para las personas que estudiamos o los que estudiáis realmente el misterio y la ufología. Porque lo que no se puede conspirar es lo que tienen los gobiernos en sus archivos. Pero bueno, dicho esto, dicho esto, eh, Karen Hughes es una señora que fue abogada en el Banco Mundial, eh, en fin, una serie de, de peripecias que muchos de vosotros sabéis, pero esta señora tiene... Eh, un informe psiquiátrico que yo creo que lo que le pasó a esta señora es que tuvo tanto estrés porque la gente que trabaja aquí en estos organismos tienen tanto tanto tanto tanto tanto tanto estrés que se vuelven como se vuelven y acaban diciendo lo que acaban diciendo y esta señora fue la que sacó esta teoría de que hay un gobierno en la sombra que viene del homo capensis y que hubo una evolución y que nos han tenido engañados y ahora algunos mezclan el capensis con el reptiliano y ahora el reptiliano con el pan con tomate. Por favor, no se puede comprobar, no hay, te, no hay forma de demostrarlo. Mientras que todo esto que estoy hablando yo sí hay forma de demostrarlo. Hay estudios, hay personas que nos tomamos la molestia en sacar apuntes y ver todo lo que está ocurriendo realmente cómo se llevan a cabo todas estas prospecciones, cómo se estudia el tema de la arqueología, del mundo antiguo, de absolutamente todo, fijaos, apuntes, hechos a mano, eh, cosas, investigación, caballeros, no es llegar y ver un blog, como se hace en muchos lugares, y nos hace un flaco favor a los demás compañeros del misterio. Así que, ¿Dónde queda todo esto? Pues bueno, todo esto queda en que Karen Hughes, concretamente, pues es una señora que sacó pues esta teoría de la conspiración y que le han hecho muchas entrevistas. Por ejemplo, RT, y no es que yo tenga nada en contra de RT, porque yo no tengo en contra de nadie, vamos, yo soy pro todo. ¿eh? Yo soy pro arreglar las cosas y pro ver las cosas como hay que verlas y no decir cosas que no tocan, ¿vale? Y si no, pues bueno, te... Aplicas el cuento, prospección arqueológica, te dedicas un poco a entender. Hay cosas que sí no tienen salida y cosas que se puede teorizar sobre el misterio, por eso se llama misterio, pero no añadamos más misterios. Pero hay amigo cuando te metes en el tema de la arqueología, antropología e historia, con la iglesia hemos topado, porque es una... Rama de, de investigación y de estudio que, oye, pues mira, algunos que otros hemos hecho prospecciones arqueológicas, ¿no? Y sabemos cómo funciona el tema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues algo muy simple, pues que no teoricemos sobre cosas inexistentes. Yo sé que a algunos les va muy bien con todo este, y yo no lo critico, pero ¿por qué no intentan combatir? Digo yo, intentan combatir este tipo de ignorancia o intentan combatir, eh, ya que tienen tantos seguidores y tantos medios, la pobreza. ¿Por qué no? Eh? ¿Por qué no se intenta combatir la pobreza desde este punto en el que estamos nosotros? Que somos divulgadores alternativos que creemos en ovnis y creemos en fenómenos extraños. Pero hay muchas vertientes, los que somos muy conservadores a la hora de creer en estas cosas con ciertas pruebas en la mano y los que se avecinan, perdón, se avecinan, se aventuran, se, avecinan, se aventuran, perdón, se aventuran a tirarse a la piscina con teorías que luego se les puede desmontar. Conozco a un señor, no voy a decir el nombre, y creo que los que vivís en España lo podéis interpretar y sabéis quién puede ser. Hubo una persona que fue a cuarto milenio y Antonio Piñero le desmontó sus anunnakis, sus reptilianos y su libro de Enoch, simplemente porque no sabía ni cuándo se escribió el libro de Enoch, ¿vale? Por eso luego esa persona nunca más ha vuelto a ir al cuarto milenio. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que tener mucho cuidado porque el que tienes enfrente puede saber mucho y esto es un grave problema para el tema de la conspiranoia. Este vídeo no es para azotar a nadie, ni para pegarle a nadie, ni para ir en contra de nadie. No, compañeros, no, no es eso. sino es que veo que se puede hacer mucho daño. Si alguien no domina este tema, pues oye, preguntar. Pero si nos aventuramos a hablar de todo esto, ¿qué es lo que puede pasar? Que la persona que duda y la persona que es ignorante en estos temas, eh, con, con el respeto debido, pues se lo va a creer. Se lo va a creer. Entonces está todo perfectamente, eh, por decirlo de alguna manera, Está todo perfectamente hilado. Luego si sí hay otras incógnitas en la evolución, es decir, no os quedéis con lo que os acabo de decir. Ahora vamos a la otra parte ¿eh? que no cuadra mucho, ¿vale? En ese esquema que no lo voy a enseñar más veces, en ese esquema hay muchos interrogantes. ¿Y esta especie cuál es y de dónde sale? ¿Y por qué hay un salto evolutivo en esa misma franja que todas las mismas, o sea, que todas las diferentes especies siguen hacia adelante? y solo hay una que evoluciona en un espacio de tiempo muy corto. Eso es una incógnita no para mí, sino es una incógnita real. Es una incógnita real. Y otros, pues para, eh, pues para tapar ese hueco, porque eso es un hueco histórico, ¿qué van a decir? Nah, pues que somos muy listos y debido a la ingesta de proteínas, fíjate tú, a la ingesta de proteínas, pues dimos un salto evolutivo. Eso no está demostrado. Eso es una hipótesis. No está demostrado por varias cosas que no voy a mencionar ahora y si queréis un día, más adelante hablaré de dónde está ese fallo evolutivo en, el, en nosotros, que está implícito en nosotros. Y yo sigo pensando que sí. Puede ser, puede ser, yo no lo sé, que tengamos algo, algo de esos dioses, algo de fuera, yo no lo sé, yo quiero creer que sí, pero ojo, lo digo claramente, no lo tengo claro, quiero creer que sí. Otra cosa es que hay gente que lo asegura, lo afirma y encima te da pistas de que Enki, Enlil y que no saben, o sea, luego, es que esto es otra, otra historia que es muy curiosa, ¿no? Enki, Enlil... Eh, se le van a nombrar dioses que no saben si son sumerios, porque te están hablando del dios sumerio, del dios asirio, del dios acadio, del dios caldeo, del dios hitita, y te los están metiendo así, como hizo Zacarías Hichín, y eso que era, según lo que dicen, era lingüista, que no era lingüista, pero bueno, te los intentan meter con calzador así y encima sacan un hilo, se sacan un pergamino de la oreja diciendo, que es que eran reptilianos. Eso no lo pone ni, ni en ninguna tablilla, señores, en ninguna tablilla. En las 60.000 tablillas que hay no lo pone, es que no lo pone. Hablan pues de seres y de cosas, pero en un porcentaje muy bajo. Igual que la Biblia habla de porcentaje muy bajo, de que aparece un ser, todos son voces. Y el Señor le dijo a Moisés, y Abraham le dijo a Moisés, y el otro le dijo a Moisés o, o al otro. Son voces, oyen voces, leeros el Antiguo Testamento. Pero sí que hay pequeños fragmentos donde aparecen seres extraordinarios. Ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente transforma el, el pequeño porcentaje en grandes porcentajes. Aquí tenemos una gran civilización de alienígenas, de hombres gigantes. Vamos a ver, el hombre de Bosco, una de las cosas que me ha hecho mucha gracia es que era de grandes dimensiones. ¿Qué podía medir? 1,90. 1,90 hace 14.000 años. ¡Guau! Era un gigante. Y esto fue mal interpretado. Este es el problema, que es mal interpretado. Y los Teóricos de la conspiranoia, no conspiración, porque hay conspiraciones muy demostrables. Hay conspiraciones que yo, fíjate a mis años, con 43 años que, que tiene esta, este que veis aquí delante, estoy descubriendo cosas. Sí, porque yo no puedo saberlo todo. ¿Cómo hay gente que puede saberlo todo y que ni tan siquiera se hayan dedicado a un estudio exhaustivo? Esto es lo que yo no entiendo y me gustaría, me gustaría que vosotros. Vierais todos estos graves problemas que tiene todo esto de el tema de la evolución, el tema de un montón de cosas que hay graves problemas, pero no se puede añadir más fantasía a lo que ya existe. Y ojo, en busca de la verdad, Rafa Fernández es un hombre que persigue los ovnis y que persigue los fenómenos extraños. Pero os puedo decir que investigando he visto gente como ha movido huijas, he visto gente como ha tirado piedras y esto lo he documentado y cuando esta gente ha visto la realidad se han enfadado, no han reconocido, bueno pues sí, he querido gastar una broma, pero ¿qué ha pasado? Que ese señor o esa señora ha engañado a 10 o 12 personas que estaban allí y estas 10 o 12 personas se la han contado a su vez a otras 20 o 30 personas cada uno. Y lo viven como algo real y esto en el boca a boca, mientras no se corte y se diga la realidad, que los que investigamos el misterio no somos una pandilla de subnormales, no somos una pandilla de frikis, somos gente normal y que tenemos interés. La ciencia también es misterio, de hecho la ciencia, toda la ciencia se nutre del misterio, no lo olvidéis, se nutre del misterio porque es algo que no tiene explicación, algo que no tiene explicación, y la ciencia intenta buscarle la explicación. La paraciencia, lo que tocamos, los ovnis, lo paranormal, la paraciencia, es el preludio de la ciencia, queridos amigos, no es el preludio de la ciencia ficción. Evidentemente, la ciencia ficción se basa en historias que ocurren en la vida y que son un misterio, pero hay que tener cuidado. Si tú lo que quieres es entretenerte o lo que quieres es investigación, lo que quieres es que alguien que tiene pues, unos conocimientos, unas experiencias o unas vivencias, te reporte lo que ha ocurrido. Si es verdad, es verdad. Y si es mentira, es mentira. Esto lo quiero dejar muy claro, ¿vale? Porque eh, yo lo que veo es que continuamente... Se me, se me envían mensajes o tal, o, o estás desmintiendo a fulano, a sutano yo no desmiento a nadie. Ellos se perjudican. Ellos se perjudican. Y esto es un grave problema. Bueno, os dejo porque, como veis, me vienen a la puerta. Y ya sabéis, gracias por estar aquí, compartir el vídeo si os ha gustado. Y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.